tiene que ver con incluirlas o incorporarlas en el refugio de mujeres que son víctimas de situaciones de violencia. Una problemática que no tiene absolutamente nada que ver con el padecimiento que está transitando esa mujer. Claro, yo me imagino el funcionario, la funcionaria debe, decir, debe ser todo lo mismo, debe, están muchos de premio por ahí, entonces no deben tener carrera y deben... Y...